Ajá. Muy buenos días, muchachos. Nueve en punto de la mañana y aquí comienza Upa Chalupa, con toda la energía, toda la buena onda, con mi gran compañera, la más linda, mi querida Claudita. ¿Cómo estás, Ocia? Bien, ¿y tú, Kiwito? ¿Cómo estás? Bien, un poco... ¿Cómo ay, me chac... A ver si sí medio cansada, pero ya, ya estoy con toda la energía de siempre. A ver si sí me veo... oh, que ayer, hice, ayer hice muchas cosas. Sí, muchas, te vi muchas, en muchas, las cosas. redes sociales, repartiendo sí, pues, torta en el hospital... ¿Qué de sostén con relleno, reina, si tú tenís las pechuguitas súper bonitas? Porque las tenés chicas, pero paraditas, como la mujer francesa. ¿Viste que la actriz oh. francesa tiene como unas pechuguitas qué, qué, Ya, bueno, Kiwi, para que te <ríe> hagas una idea. Mira, le digo yo, ¿por a... qué usted ay, con nadie me cotiza como mina? No, es que me dijo, tuchi lo que pasa es que tú eres más simpática que rica. <risa> Entonces le digo, hola, Chayanne.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 no, yo no en grupo A mi edad ya no en grupo Tengo hielo, ¿Qué distinto? ¿Ligero? Pero tú, tú sabes que la Claudita Estuvo a punto de ah, ser parte de tu La Claudia estuvo a punto de ser parte de tu familia Ah, sí, sí, sí. pero sí. Iba a ser mi padrino <risa> <risa> Pero somos generosos en la familia <risa> somos generosos, no hay problema que, para que la gente entienda, la Claudia estuvo pololeando, fue pareja de un sobrino Miguelo sí, para que sí la terminamos gente, en en la cuarentena para, para, para para, no, para no. no, no me va no a tanto como primo mío, no como sobrino <ríe> ah, perdón ¿qué? perdón, primo, primo, primo primo. claro sí, no sí, sí, sí, sí, sí, desubicado Oye, tú me dijiste que era el primo Y Miguel ¿Perdón? le pregunte algo ¿Qué es lo que te gustaría que, preguntar? Yo, la verdad que No soy bueno para ese tipo de cosas Pero, pero claro, Todos sí, dicen lo mismo sí, la, <risa> me Hasta mucho. que caen en las manos de Romina <risa> Mira, mira, la Carlita ya Ay, qué chiquitita chiquitita. increíble <risa> Hicimos una amistad increíble adentro Y llevamos 10 años de amigos, que nos vemos siempre. Vamos a, la, vamos a las marchas junto con mi compañera, ¿no es cierto? <risa> Además, yo me siento protegida por el animales. kiwi, porque como es sí, grande, no, yo con el no, kiwi no, me Oye, tiene, tiene un gran defecto. Duerme con los ojos abiertos. Yo con la realidad que la veía, cuando me llegaba no. a sentar ¿en serio? <risa> y después te ponía <risa> un antifaz. Yo pedí, después pedí una pistas porque claro la gente se asusta, pues yo te es un problema médico. Yo el párpado, el músculo del párpado en la noche a mí no se me relaja. ¿Por qué son tan atractivos a las mujeres? Son como el sueño erótico, todas las mujeres lo Tiene que ver con la energía que hay en la... nariz una teoría. ¿Cierto? ¿Cuál es la tuya, A ver. Bueno, esto te sí. bueno, principalmente ver, ¿cuál es? principalmente porque ¿Ya? aunque ustedes no, no, no lo conozcan, pero aquí en la isla eh, todo lo que sea en, en la parte de, de, de, nosotros lo llamamos fertilidad, pero hay ritos Exacto. por ejemplo en, en el baile sí. principalmente de los hombres hay un, hay un hay un baile que se llama el, baile de la, el rito de la fertilidad donde lo, los hombres sí. hacen eh, distintos movimientos bien viriles y, y también de cadera y se, y se caen antes se habla sobre eh, la fertilidad, y la fertilidad obviamente es el acto en sí. Eh, lo otro es que además todos los bailes principalmente son historias de guerreros. ¿Y la espalda también ¿Es... la tienes tatuada o solo Complea, los brazos? Com completa cerrada. Mira. Ay. Ay, Oye, no ¿es doloroso? Tener... ¿Por oh. la espalda? A ver. Mira la veo, espalda no? entera. ¿En la espalda o no? Sí, pues mira. Pumera, ¿ves? Lindo. Oh, oye, pero no. es doloroso hacer tatuaje o no duele mucho? Sí, duele mucho. Oye, ¿qué hago? ¿Qué Con mi mando para yo admirar. Ya. Oye, pasa <risa> que está, está, está mi mamá que al lado, mi mamá la pregunta que me, ha, mamá, pero cómo, mamá, es que mi mamá pregunta, mi mamá viendo conmigo, Tiago. mamá, pero cómo, dice la mi mamá que es cochina, dice. ¿Qué quiere que ¿quiere, quiere saber si, si también en en esa parte? En el fin no. se podrán hacer tatuaje. Ay, pero sí, pre me pregunta. Usted misma. No te hagas el hueón si tu mamá no está ahí. <risa> <risa> Cállate. No, te no coro. tengo nada. El, yo tengo mamá. los brazos y en la espalda nomás. Ay, la, gering, la pierna abajo en el tobillo. Hoy oh. tenemos bien pitada. Mi gran amiga, la Karen lo que va, y le gran de carencita. Sí, Eso necesitamos <risa> aplauso, <risa> aplauso. <risa> besitos para ti, Claudita besitos, socio Kiwi un abrazo grande para ustedes y qué rico verlos, así a la distancia y todo, pero de todas maneras no me siento me siento cerquita, oye, pero la Claudia también anda con el pelo mojadito, ¿ah? Sí. yo vivo con el pelo mojado a ver, Karencita, ¿tú ahí salió? ¿salía al supermercado o algo? ¿o está ahí todo el día en la casa? es que es divertido eso, porque te dije, que hay gente que dice, no, yo no salgo, yo no salgo nada, yo solo al supermercado a la farmacia